Hola, les habla Oscar Salguero. Hablemos por un momento. En lo particular, yo me siento muy especial cuando tengo amigos o amigas aún. Me siento muy, muy halagado cuando tengo esa clase de amigos. Porque... A los amigos se les cuenta secretos. Eso es lo que está diciendo Jesús de nosotros, que somos sus amigos y nos cuenta secretos del Padre. Pero muchos, muchos, mucha iglesia en general, lo voy a decir, se ha quedado en conocer a Jesús como su Salvador, como aquel que le limpió los pecados en la, en la cruz del Calvario, no quieren más no, no atribuyen una relación con Jesús porque al querer ser amigos de Jesús se requiere una responsabilidad porque tengo que serle fiel a mi amigo el caminar con Jesús que lo considera su amigo de paso si usted va a hacer algo usted le dice a Jesús porque él es su amigo oye Jesús voy a hacer tal cosa te lo voy a contar en secreto. Si es un buen amigo, y definitivamente sabemos que Jesús es un buen amigo, le va a decir, ese tu plan, te lo vamos a ajustar por aquí. Y usted le cree a su amigo. Recuerde que, eh, que Jehová iba para la ciudad de, de lo que es Sodoma y Gomorra. Y pasaba, dice, y vio a Abraham. Y él dijo, Abraham es mi amigo porque yo no le he de comentar lo que voy a hacer. ¡Ja! ¡Wow! Yo quiero tener a Dios, a Jesús, así de amigo. Él me va a contar qué es lo que va a suceder, toda la situación que está sucediendo en el planeta. Él me va a decir el secreto. ¿Por qué yo tener que esperarme a qué es lo que dice Google o Facebook o lo que sea en la internet? Cuando Jesús y su Espíritu me puede decir qué es lo que viene, porque Él me va a contar los secretos. Yo quiero ser un amigo de Dios como lo fue Abraham. Yo quiero ser ese amigo. Este fue Oscar Salguero. Hablemos por un momento.